...llega un momento en la vida... ...cuando el tiempo nos alcanza... ...no sé si expreso esto bien... ...quiero decir... ...que a partir de tal edad... ...nos vemos sujetos al tiempo... ...y obligados a contar con él... ...como si... ...alguna colérica visión... ...con espada centelleante... ...nos arrojara del paraíso primero... ...donde todo hombre... ...una vez ha vivido libre... ...del aguijón de la muerte... ...años de niñez... ...en que el tiempo no existe... ...un día, una hora... ...son entonces cifras de la eternidad... ...¿cuántos siglos caben en la hora de un niño? Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal... ...yo a sola y sentado en el primer peldaño... ...de la escalera de mar... ...la vela estaba echada... ...sumiendo el ambiente en una fresca penumbra... ...y sobre la luna... ...por donde se filtraba tamizaba la luz del mediodía... Una estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo. Subían hasta los balcones abiertos por el hueco del patio la hoja ancha de las lirios de un verde oscuro y brillante y abajo, en torno de la fuente, estaban agrupadas las matas floridas de adelfa y azalea. Sonaba el agua al caer con un ritmo igual, adormecedor y allá en el fondo del agua unos peces de escarlata. Nadaban con inquietos movimiento, centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente, había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo. Allí, en el absoluto silencio estival, subrayado por el rumor del agua, los ojos abiertos y una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas, he visto cómo las horas quedaban inmóviles, suspensas en el aire. Tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, sin pasar. Luis Cernuda, El tiempo en ovn 1942